Nos sorprende Santi Elías siempre, enhorabuena, amigo, y eh, uno de los mejores chefs. ...que tenemos en huelva actualmente y seguramente para, para muchos años y en este 525 aniversario pues qué menos que poder disfrutar ese menú en acantum estaba andaba yo leyendo un ojo en el menú de, de santi y otro en este libro en Asino, errores al conocer a alguien y nos dice precisamente en la hipnosis que todos nos equivocamos alguna vez en nuestra vida eh, sí la verdad es que, es que así es. Y ese precisamente es la clave de Juan Bustamante que nos acompaña a esta hora de la tarde. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de saludarte. Igualmente. Tercer libro en el que nos reconocemos nuevamente. Esa, sin duda alguna, es una de las claves del éxito de de tu escritura, ¿no? Sí, bueno, yo intento hacer libros para todo el mundo, para todas las edades, para todo tipo de sexos y bueno, la gente le gusta los libros que escribo, me dicen que son muy fáciles de leer, que se sienten identificados con los libros y que les ayudan pues, a abrir los ojos y a darse cuenta de muchas cosas. ¿no? Bueno, en el caso de Juan Bustamante, irrumpe con fuerza cuando él publica un libro que se llama ¿Y ahora qué? claves para superar una ruptura, donde... ...parte precisamente de una experiencia propia y se da cuenta de que contándola... ...comparte emociones y situaciones con muchísima gente y das el paso hacia adelante... ¿Qué recuerdas de aquel momento de, de cambio en tu vida... Pues la verdad es que fue un cambio bastante grande porque yo llevaba muchos años con una persona y entonces tuve una ruptura dura, fue de la noche a la mañana, fue complicada y entonces pues eh, una amiga que es psicóloga me, me recomendó escribir, eh, a modo digamos más de, de terapia. ¿no? Uh -huh. Entonces se me ocurrió la idea, digo, bueno, ¿y por qué no hacer un libro y con todo lo que yo estoy viviendo y con todo lo que yo he pasado y he aprendido de la ruptura, hacer un libro y publicarlo para mucha gente que desgraciadamente todo el mundo tiene ruptura y le va a servir. Entonces a raíz de ahí, pues hice el libro, lo publiqué y bueno, a partir de ahí la verdad es que fue la cosa cada vez a más ¿Qué es lo que más gustó de él y ahora qué? ¿Y qué es lo que ahora quieres que guste de así no son pues expresiones de... muy cortas y muy fáciles de utilizar, ¿no? Sí, claro, con títulos cortitos para que la gente lo, se lo quede en la memoria uh -huh. fácil, ¿no? Pues del libro de la ruptura lo que más gustó era eh, que lo, los consejos que yo doy para superar la ruptura, eh, la gente que lo ha leído, que ha sido mucha y me lo han comentado por mensajes, que realmente eh, es cierto lo que yo digo, lo que yo aconsejo en los libros, que es verdad que haciéndolo se encuentra mejor, ¿no? Entonces el capítulo de lo que debes hacer, digamos, y lo que no debes hacer, que es una de las partes de ese libro, es, eh, digamos, el que ha tenido más... El más y uh -huh. Y de ese libro pues el capítulo central del libro es eh, el que da nombre al libro, que es Los errores al conocer a alguien. Y, es. y dedico un capítulo entero a comentar cuáles son esos errores. No he puesto todos porque sería imposible. Serían, vamos, el libro tendría que ser de 500.000 páginas, sería imposible. Pero he puesto los más habituales. Uh -huh. Una de las cuestiones que cuando uno lea a Juan Bustamante se plantea es, bueno, me va a plantear eh, va a hacer una narración de la situación, de lo mal que se pasa, de situaciones cotidianas pero es que Juan, va un paso más adelante y es algo muy importante que has dicho en ese primer libro, ofrece soluciones ofrece pautas de comportamiento leer esto y quedarte solo en la lectura es tener incompleto el libro, ¿no? Claro. Hay que actuar también, ¿no? Sí, hombre, es fundamental que ya que estás leyendo algo que te aconseja o te recomienda unas cosas que las hagas, porque claro, mucha gente me ha dicho eh, lo que tú cuentas en el libro es verdad es verdad, es pero yo después sigo... Claro, sí, pero después no lo hacen, o sea, yo lo cuento y luego no lo hacen y digo, claro, pero es que tenéis que ponerlo en práctica no la verdad que sí la verdad que los libros eh, ya digo la gente pues me dicen que, que les sirve que, que es cierto que llevando a cabo esos consejos que yo digo que son basados en mi experiencia que les ayudan y bueno que, que realmente los libros le han servido para eso para darse cuenta por ejemplo en el caso de, de la ruptura de que no pasa nada que de que se puede seguir adelante y como pongo en un capítulo de ese libro siempre hay alguien mejor siempre vas a encontrar a alguien que te quiera más o que te valore más uh -huh. hay un segundo libro porque este es el tercero donde Echar un vistazo un poco más con aire positivo ¿no? a cómo sostener la pareja, ¿no? ¿Qué, sí, porque, ¿qué te dejó ese segundo libro? Porque de... en el primer libro me decía la gente: dice, bueno, parece que quieres que rompamos claro. ¿no? con la ruptura. Y bueno, voy a sacar un segundo libro para que no se me enfade la gente. Para compensar la... un poco la balanza. Exactamente. Sí, el segundo libro es el de cómo mantener la pareja, uh -huh. nosotros dos. Y son consejos que doy para que cuando tienes pareja, pues no se entre en la rutina, en la monotonía, para que vaya lo mejor posible la pareja. Uh -huh. También es cierto que me ha dicho gente: bueno, pero pero a lo mejor no siempre conviene mantener la pareja... ...es cierto... Que se lee en el primer libro... ...exactamente... <risa> ...por ejemplo ¿no? ...por ejemplo... <risa> ...hay casos en que no conviene mantener la pareja... ...porque por ejemplo es una persona con la que no eres... ...no es compatible... Entonces, claro, no, como, como no vas a estar con una persona que eres incompatible. ¿no? Entonces, en el segundo libro, pues son esos consejos también basados en lo que yo he vivido, en mi experiencia y nos ha pasado a todos, de lo que se debe hacer y evitar cuando tienes pareja. Uh -huh. Bueno, eh, este es tu tercer libro, por tanto, tienes experiencia ya a la hora de afrontar un proyecto. ¿Cómo escribe Juan Bustamante? Eh, porque son cuestiones eh, muy cotidianas, te haces un, un planning de situación, te metes directamente a la escritura. Cuéntame, cuéntame un poco tu, tu proceso, ¿cómo es? Bueno, yo la verdad es que los libros, los lo primero que hago es eh, pensar sobre lo que me ha pasado a mí, o sea, hacer una especie de autoanálisis, sí. uh -huh. una especie de autoanálisis, volver atrás en el tiempo y decir, bueno, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? ¿qué es lo que he vivido yo? ¿sobre qué puedo escribir? ¿cómo lo puedo poner? Uh -huh. Entonces lo que hago es, eh, primero, mm, hacerme una especie de guión en la cabeza de un guión temporal o sea, en el año pasado me pasó esto, el anterior lo otro, intentando recordar y luego pues se me ocurre el tema, digo, bueno, yo creo que el tema en el caso, por ejemplo, este, digo, creo sí. que el tema de reconocer a alguien, todo el mundo hemos conocido a alguien una vez, ya sea que ha terminado en pareja o no, que ha terminado en una amistad, digo, pero hemos cometido muchos errores, digo, y creo que como yo he pasado ya por, por esos errores y los he comprobado muchas veces seguramente le va a venir bien a mucha gente para que cuando conozca bien, pues se lea el libro y diga, cuidado, no vaya a hacer esto que si no me va a pasar lo mismo que me pasó antes uh -huh. ¿te sorprende todavía cuando ves la facilidad que tienes a la hora de contar la, las cosas? porque hasta que llegó el primer libro, mmm, no presuponía eh, ni por un segundo que te iba a dedicar gran parte de tu tiempo en escribir libros. ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que no tenía previsto para nada acabar siendo escritor. Uh -huh. Y bueno, como saqué el primer libro y como te he comentado antes, pues tuvo repercusión y tuvo éxito, pues bueno, eh, me sentí cómodo también escribiendo. Claro. Porque yo siempre digo que cuando escribes un libro muchas veces también te sirve un poco de terapia. Es decir, de esas cosas que tú todavía tienes ahí dentro dándole vueltas, las plasmas en el papel. Y, y a partir de ahí, pues bueno, me sentí cómodo escribiendo, vi que a la gente además le ayuda y le gusta. Uh -huh. Y digo, bueno, pues nada, pues seguiremos haciendo más. Uh -huh. Siempre se habla de que las rupturas venden mucho, de que las tragedias venden mucho, aquí hablamos de, de amistad fundamentalmente, de conocimiento, ¿te da un poco de miedo haber dado ese, pase, ese paso un poco al lado de no hablar ya de pareja, de tanto en positivo como en negativo? ¿Qué pretensiones tienes para este así, no? Bueno, es que en ese de libro he querido ya cambiar un poquito de pareja. Ya has dicho, ya de, lo de la pareja la tengo superada. Bueno, más que nada, ¿Eh? también es que he dicho, la gente va a decir que, que pesa este hombre con las parejas, ¿no? Digo, todo el tiempo libros de pareja, entonces he querido cambiar un poquito la temática. Uh -huh. eh, me han bautizado el doctor Amor de tantos amores uh -huh. <risa> tantos amores y demás. Y bueno, he querido, sí, desmarcarme un poquito más del tema de pareja sí. ya y hacer otra cosita un poquito diferente. Yo creo que también he contado ya todo lo que tenía que contar del tema de pareja en los libros anteriores y en este, pues esos son consejos yo creo que más prácticos y sobre todo que le viene bien a todo el mundo porque mucha gente... Decía... ¿Tiene algún, algún margen de, de edad al que pueda ir eh, destinado? Es una literatura muy fácil, sí. es casi casi como le hablaras a un vecino a un amigo, a un amigo tuyo. Exacto. Eh, ¿Tienes acotado un poco esa banda de edad o está muy abierta? El libro es para todo tipo de público y para todo tipo de edades, porque se conoce, con 15 años se conoce a gente, con 20 años se conoce a gente, y con, se con 40. Hay muchísimos errores con 15 años. Con 15 años, bueno, no sé si con 15 más sí. que con 40, sí, pero, sí, ¿tú crees? Porque yo creo que aunque la vida nos va enseñando cosas, hay veces que con 40 también mm. se cometen. Pero el libro es para todo tipo de público y vamos, tanto hombres como mujeres, y sin ninguna limitación, vamos. Uh -huh. Bueno, y donde la pregunta, ¿dónde podemos encontrar este así no errores al conocer a alguien? Porque uno está recién salido, ¿no? A, sí. ¿Este mismo mes de enero ha sido cuando ha visto la luz? Sí, hace una semana ha salido el libro. Ah, hace una semana, o sea que es que huele todavía a imprenta, ¿eh? huele, huele como huelen lo, los libros nuevos ¿eh? que es una auténtica maravilla eh, ¿dónde podemos encontrar así no? Pues mira, el libro aquí en Huelva está por ejemplo disponible en la librería de Amaculta, ahí cerca uh -huh. del ayuntamiento es la que más ejemplares tiene ahora sí. mismo la librería Saltés también está disponible en Copy Plus que está en la calle Puerto y luego para la, bueno, por supuesto en cualquier librería de cualquier parte porque sale a nivel nacional uh -huh. e incluso internacional porque está también en internet en las páginas más conocidas como es la del Corte Inglés en tanto el libro como el libro digital, en book y en la de Amazon. Y en Amazon está en versión de España y como Amazon es internacional, pues incluso está para el resto de, del mundo. No, pues fantástico, ahí ven cómo el talento en, en Huelva se, se exporta y nosotros en la televisión municipal no tenemos más remedio, estamos encantados de abrir esta gran ventana a tantos hogares que nos ven cada, cada día ha sido un auténtico placer hablar contigo mucha suerte con este Asino ojalá Gracias. que no hayamos cometido muchos errores en esta entrevista no. y, que, y que el futuro sea, sea espléndido y que tenga mucho recorrido Gracias, ha sido un placer un Muchas gracias. Pues nada, dejamos al doctor Amor, ¿no? ¿Me, me sí. decía? Pues nada, doctor Amor, doctor Amistad, ya un poco vamos entrando en otros terrenos. Juan Bustamante, así no errores al conocer a alguien. Interesante, de estos libros de, de autoentrenamiento, autoayuda y de, y de mirarnos un poquito a nosotros mismos y a nuestro alrededor y seguro que llegan a una buena conclusión.